<deFOX2> Así, eso son ahí las longas, no? sí, sí, sí. <credándole> si la al suelo Si la voy a secar al suelo, con... con el niño completo. Si la, suelo, la, segundos, pues, pues. Pues, el, el... la voy a sacar al solo, no pasa más de 5 segundos. Y la barriga solo se la ¡Hey, guys! Tuvimos que recrear el abrazo porque recién despertando, despertando. 2 de junio, mi día de cumpleaños, 34 cumplo, aunque parezca de 27 Anoche fui a ver el partido donde bastiamos Por favor, Gustavo, por favor, por favor Gustavo. Gustavo, Gustavo, Gustavo, por favor, compórtese Mi único me han echado de mero en el bloque sauce, que me han entretenido cuando estoy yo Bueno, ahí me pidieron que me quedara, hasta después de las 12, porque me querían saludar Obviamente Bastión. Me dio mi primer abrazo. Soy el primero en decirte feliz cumpleaños. Pero... dicho? Ya chiquillo. Con la torta. Me Gracias. Mi papá está en el plinario y los perros están en la casa. Es mi cumpleaños, ¿por qué no? Ah, el día estaba perfecto. Está llevando afuera, hace frío. Comí súper rico. Me costuto. ¿Con tarjeta, de gestión? Eh, con tarjeta, por favor. La Sardana es un lugar súper, súper bueno, pero no había señal, así que realmente comí solo. Bueno, y ahora me voy a regalonear con películas y estar acostadito. Feliz cumpleaños. Oli, hay muchas cosas. Así la las fiestas. Dejó de llover, se ve, no me veo todo oscuro, se ve muy bonito estos colores, porque despejó para el atardecer. Está muy bonito. Enfrentaba la pregunta si me gusta celebrar el cumpleaños o no, siempre digo que no porque todos esperan como una celebración grande, arrancar un local, y eso a mí no me llama mucho la atención. A mí me gustan más los pequeños detalles de alto impacto, cosas muy chicas, pero significativas. Por ejemplo, una llamada telefónica, un post más extenso a lo normal en Facebook, en redes sociales, un gran abrazo, visitarme a mi casa, cosas pequeñas, pero que toma involucrarse verdaderamente. Esa es mi idea de celebración de cumpleaños. Mira qué lindo. Jamoncito, quesito, manjar, mantequilla, café. Um, ¿No tomaron té? Muestra tu pijama nuevo. Sí, <tose> <tose> <tose> <tose> <tose>